Oh, oh, oh, oh. Mm. ¡Hola Freddy! ¡Ah! Eh, ¡Eh! Bonnie! ¿Has visto el Guadalajara nocturno? Parece que vuelve ahí sin su uniforme. ¡Ja, <risa> bueno, ya lo conoces. Sí, pero acabaremos encontrándolo. Solo es que es difícil ya que usa esa cabeza de Freddy. Pero como puedes ver, él no está aquí, así que ¿por qué no mires por ahí? ¡Guarda el turno! ¡Te voy a patear el casero! ¡Ah, joder! ¡Ah! Espera, ¿has visto guarda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Él es el guarda! bien! No, es solo Freddy. ¡No! ¡Solo te va puesta esa cabeza de repuesto de Freddy otra vez! ¡Sabes! ¡Usa tu escáner facial! ¡Ah! ¡Mierda! Si es Freddy, ¿por qué sigue dándome destellos en la cara con la linterna? obviamente, hasta asustado. ¿Asustado? ¡Voy a arrancarte los ojos! ¡Foxy, cálmate! ¡No! Soy el único en este maldito lugar que ve que eso es un disfraz. ¡Balloon Boy, ven aquí! No estoy seguro de que sea Freddy. Solo trato de agarrar esas dulces, suculentas, pilas, dobles... ¡Ya he tenido suficiente dos Freddy aquí, verdad? ¡Freddy! ¡Yo! Miren, ahora tenemos dos Freddy aquí. ¡Chachi! ¡Bonnie, por Dios! ¡Vas a cobrar! ¿Qué está pasando aquí? Estamos buscando a no, no, no. guarda nocturno. ¡Quién es el guarda! ¡Mmm! no estoy casi seguro que es Freddy! ¡Maldita sea! si no se Bonnie, escucha Oh, espera, ¿qué lees? Dios? Dios Oh, madre, ¿qué la es? Las 59. Las 5.59 ¡Aquí está guardaos, el guarda los turno! ¡Me guarda! ¿Pilas? No, no, no, soy Freddy, ¿vale, buena! ¿Dios? ¡Oh, Dios! No. <laughs>